En Villarriba, ¿cómo van los procesos aquí en este centro? Va muy bien. Lo único que hay algunas algunos malos entendidos de personas que quieren atribuirse funciones que no tienen. Los delegados ante las juntas electorales... No tienen, no tienen ningún asidero jurídico, ningún derecho de venir a intervenir en los colegios electorales. Son delegados ante la Junta. Los delegados que tienen que hacer su trabajo son los delegados ante los colegios electorales. Y si queremos que todo marche en paz, lo que tenemos que procurar... Que las cosas se hagan bien y con equidad para todos. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que pueden entrar y salir a los recintos cuantas veces les dé la gana. Y no es así. La ley no le atribuye esos derechos. ¿Su mensaje? El mensaje es que la gente venga a votar, que se acerquen a los centros de votación, que están muy bien congestionados y organizadas la fila con escasas excepciones, que vengan y voten por su candidato de, pre de su preferencia. Yo quisiera que voten por Leo sus regidores, pero que voten por el que ellos quieran, que voten libre, que lo dejemos nosotros los dirigentes políticos, que dejemos que el ciudadano se exprese libremente votando. ¿El nombre completo suyo? Leonel Ureña Mercedes, presidente del PRM en este municipio de Villarriba.